Vale, pues, pues empezamos, eh, empiezo disculpa, disculpando el, el consejero del Cabildo, Carlos Cabrera, de Energía, que quería estar, pero no ha podido estar, doy sus disculpas. Eh, y empezamos ya este, esta presentación de un estudio que llevamos un año ya casi trabajando en eso, y ha sido un lujo, aprovecho para decirlo desde la Palma Renovable, eh, y nada, que para nosotros esto no es solamente un estudio que, que para quedarse en un cajón, sino que es como una puerta de, de inicio a empezar a trabajar con una estructura, con una estrategia clara, este, esta temática de pobreza energética tan importante como, como vamos a ver, con el impacto enorme que tiene en esta isla. Eh, paso, Diana, al micro, porque nos expliques un poco cómo, cómo va a ir. Okay. ¿Así? Vale. Vale, buenas tardes a todos eh, y a todas. Eh, bueno, eh, mi nombre es Diana, Diana Mayorga, y soy responsable de la oficina verde de La Palma Renovable. Desde La Palma Renovable, eh, bueno, nuestro objetivo es la transición energética, no solamente ambiental, sino una transición social justa y eh, desde tuvimos la iniciativa de poder hacer este estudio y gracias al Cabildo llegamos a hoy para poderlo presentar eh, este estudio eh, el objetivo del estudio es eh, tener una fotografía más clara de, la, de las familias palmeras después de la crisis eh, sanitaria y volcánica que hemos vivido desde La Palma Renovable hemos estado coordinando este estudio con José Luis López, que está aquí a mi lado. Y bueno, ha sido un año de intenso trabajo. Eh, hemos empezado mmm, con presentar el estudio a través de un taller de pobreza energética en el que convocamos a todos los técnicos de los servicios sociales y a las entidades sociales que trabajan en, en La Palma y este taller lo realizamos en, en febrero y bueno, a partir de ahí eh, diseñamos un formulario para petición de datos a todas las entidades de los servicios sociales y bueno, nos encargamos de contactarlos a todos, fue eh, recabando información poco a poco, un proceso lento pero pero muy interesante saber qué, realmente qué datos tenemos y bueno eh, luego también al mismo tiempo hemos contratado una empresa profesional de datos para realizar encuestas en la isla se hicieron más de 500 encuestas online y telefónicamente eh, fue un trabajo con ellos mano a mano diseñando las preguntas claves para poder recoger la información que ayudara para este estudio eh, bueno, también hicimos como un, un premio, un, un premio para todas las personas que participaron en la isla y bueno, entregamos este premio, fue también emocionante poderlo hacer. Eh, luego de esto, ¿qué más hemos hecho? <risa> eh, bueno, no, no, tú, nada, el, hemos seguido con toda la parte con, de análisis. análisis sí. de datos y, y todo esto. Ah, bueno. Claro, José Luis ha hecho un gran trabajo y me gustaría presentarle. Eh, antes de empezar la presentación y muchas gracias a todas las personas, no sé si están aquí de los servicios sociales que a, nos han colaborado y han creído en, en este estudio. Mm, José Luis López es licenciado en Ciencias Ambientales, ha trabajado principalmente en organizaciones del tercer sector, desarrollando proyectos sociales y ambientales. Tiene una amplia trayecto trayectoria en dirección de proyectos, investigación, innovación social, energías renovables y eficiencia energética. Y es especializado, que por eso está aquí, especializado en el análisis y búsqueda de soluciones para la reducción de la pobreza energética y la gestión de la energía. Así que, bueno, estamos muy contentos de que haya llegado este día y, y empezamos con la presentación. Muchas gracias, José Luis. Y este también, ¿no? Para... Sí, los dos, ¿no? Vale. vale. Bueno, bueno, buenos días a, a todos y a todas. Y, y, nada, muchas gracias, Diana, por la, por la presentación. Eh, y, bueno, gracias a, a todos los que han hecho posible que lleváramos a cabo este trabajo, al Cabildo de la Palma, que, que bueno, pues ha apoyado el estudio. Y, y nada, pues vamos, yo voy a tratar de, de hacer. me giraré hace un poquito para ir orientándome con la presentación, pero pero bueno, voy a tratar de, de ir explicando un poco por pasos pues todo este, todo este trabajo. A ver. No sé si no pasa nada, esto es el directo. Sí. <risa> pues igual, sí, pero me puedo llevar esto, ¿no? Eh, igual sí, así lo voy viendo. Vamos a ver. No está aquí. Vale. Bueno, pues yo creo que ya así ya mejor. Eh, nada, la idea es un poco presentar, el, la presentación va a tener la estructura, tiene la estructura más o menos del documento. Eh, un marco introductorio, contexto en el que se desarrolla el, el proyecto. Eh, continuando cuál es el objetivo del mismo, eh, que bueno, yo creo que eso se tiene claro, pero bueno, siempre está bien eh, tenerlo, destacarlo, la metodología que se ha seguido, aunque ya Diana también ha apuntado alguna, alguna cosita el proceso. Los resultados que hemos obtenido, que es lo que nos permite tener una fotografía a día de hoy del, del problema, que es principalmente con lo que nos encontramos, al enfrentarnos a, a problemas no podemos arrancar si no sabemos un poco cuál es la situación de partida. Y luego toda una batería de soluciones, que tanto en el estudio, sobre todo, y que el tiempo es reducido, pero en el estudio incluso, eh, lo que se trata sobre todo es de ofrecer una herramienta que da, da las claves. Luego ya para profundizar en ellas, pues eh, lo bueno es que tiene todas las referencias, pues, por ejemplo, a planes de ayudas, a, a iniciativas, tiene todas las referencias en el, el documento. Pero lo importante, sobre todo, es que, que ofrece alternativas para trabajar eh, desde el punto de vista de las soluciones los problemas, ¿no? Y, bueno, pues a ver que voy para atrás... Empezando un poco por el, por el propio concepto en sí, esto seguro que estando aquí personas interesadas y que trabajan en el ámbito de la pobreza energética lo conocen, pero bueno, sí que es importante destacar como las tres componentes de, del fenómeno de la pobreza energética a escala de hogar, normalmente hay muchos ámbitos donde se suele tender a... A, a decir que únicamente es un problema de pobreza y en parte sí que lo es lógicamente quien está en una situación de pobreza monetaria probablemente esté sufriendo también situaciones de pobreza energética pero no siempre porque al final veremos ahora un poco las formas de medirlo y las formas de medirlo nos dicen que hay situaciones en las que a lo mejor una familia no está saliendo los índices de la pobreza monetaria pero sí está teniendo consecuencias de, asociadas a la pobreza energética ¿no? y bueno como objetivo o sea, como definición, realmente he copiado la que, la que propuso la estrategia nacional contra la pobreza energética que aprobó el gobierno en 2019 y que para mí está bien, pero se queda, por eso pongo una X en la parte de precios de la energía porque no habla nada de precios de la energía, parece que la pobreza energética no tiene que ver con ello y tiene mucho que ver. Como, como bien sabemos, ¿no? entonces para mí tiene un déficit, un poco, que es que habla de eficiencia energética, habla de ingresos del hogar, pero no nos habla en ningún momento de que los precios puedan influir y sí que influyen. Y bueno, pues todo este problema no debemos olvidarnos también que en el fondo y en una perspectiva diferente a la que puede tener otras partes del planeta, donde ni siquiera a lo mejor hay acceso a fuentes de energía moderna, pero está en consonancia con, con el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que habla de energía asequible, que es precisamente un poco de lo que estamos tratando más en nuestro primer mundo, por decirlo de alguna manera, y no contaminante. También otra perspectiva que, que es muy importante no tener en cuenta. Y esta es la foto un poco estatal. Ahora vamos a descender ya a Canarias y luego ya llegamos a La Palma, que es donde realmente nos tenemos que centrar. Pero bueno, la foto estatal, eh, lo que, ha tom lo que to hemos tomado aquí ha sido... La última actualización de indicadores que tenía publicada tiene publicada el Ministerio, con la actualización de los valores de la encuesta de condiciones de vida de 2021. Y bueno, los otros indicadores por el Gobierno no han sido calculados, sí que ha habido algún otro estudio que ya ha planteado esos indicadores, pero bueno... Eh, tampoco es tan importante lo que sí que, que está bien es ver un poco grandes cifras ¿no? y la pobreza energética pues afecta a millones de personas a nivel país eso está claro en función del indicador que tomemos son estos cuatro indicadores en función del que tomemos pues hablaremos de más menos millones de personas en la escala de la palma ocurre exactamente lo mismo pero con menor número lógicamente y, pero lo importante es ver ese sistema multiindicador que hablaba antes ¿no? que al final eh, podemos medir la pobreza energética de diferentes formas tanto por una dedicación muy alta de ingresos o por un gasto muy bajo o por lo que nos está diciendo el hogar que está sintiendo, ¿no? si está sintiendo pues frío, calor en su casa, si está teniendo retrasos en el pago de recibos, en función de todo esto podemos llegar a a, a descubrir la mayor parte de los casos de, de pobreza energética. ¿no? Y bueno, ahí las los, cinco cajas de abajo, lo que quieren decir, son como cinco factores que han podido explicar la evolución que, que se ha sufrido en 2020 a nivel, a nivel país, esto, eso sí, pero que podrían aplicarse probablemente a casi cualquier escala. ¿no? Que, que básicamente, pues bueno, los precios de la energía con una variación enorme, en el momento de la pandemia relativamente bajos o muy bajos eh, y en el, en el reciente, en el momento puntual y, y lo más reciente del pasado pues disparados, sin, casi sin precedentes entonces bueno, todo eso ha ido acondicionando que encontremos una fotografía en 2020 y 2021 diferente sí que es muy importante ver que algunos que parece que son bastante claros más allá de los cálculos, la gente que te dice que tiene retrasos en el pago de los recibos esto de 2019 en adelante encontramos subida y subida a una escala en 2021 muy importante, un cambio a nivel estatal de 5 puntos. Así que estamos hablando de muchas más familias con la dificultad para el pago. Y bueno, pues eso, las cajas hablan de que la gente ha realizado esfuerzo por gastar menos, se ha puesto un escudo de medidas social que ha podido paliar también algunos de estos indicadores. Pero vamos, en definitiva, vamos a ir viendo lo que, que el, problema, el problema está ahí. Aquí ya descendemos a la escala de Canarias y ya tenemos los mismos indicadores calculados en, en Canarias. Yo resalto algunas cosas. Esto... Sobre todo, bueno, yo me gusta ponerlo, luego hemos utilizado las fuentes, digamos, propias, la encuesta que ha comentado Diana, que, que hemos diseñado y realizado específicamente para conocer el problema en La Palma, pero bueno, tenía una orientación también de los grandes números que ofrece para, para el archipiélago el, el, el, el, el documento de indicadores del, del Ministerio. ¿no? Y bueno, retrasos en el pago, si nos fijamos 2019 a 2020, pues ahí hay un incremento, eh, muy grande, en el indicador de temperatura, de, de confort, también se, se encuentra un cambio bastante importante y quizás los otros dos se quedan como más estables, aunque también varían, pero eh, varían al alza, pero, pero más estables. Y hemos rescatado también para el estudio un, un, una encuesta del ISTAC, eh, la, la encuesta de ingresos, condiciones de vida de los hogares canarios, y de ahí hemos tratado de extraer un par de indicadores, que han sido precisamente el de temperatura y retrasos en el pago. Esta es una encuesta que hicieron en el año 2018 y es verdad que ya queda unos años atrás. Pero sí que es verdad que podría mostrar también cuál sería a lo mejor una fotografía antes de la pandemia. Y ahí estamos viendo pues que hay unos números importantes de, de, de personas. Eh, con una insatisfacción en lo que es la, la temperatura en el hogar al final uno está satisfecho con la temperatura en el hogar porque uno probablemente tenga una vivienda de poca eficiencia energética y dos porque no está pudiendo o no está tomando medidas para estar más confortable o más a gusto entonces también ahí se intuye un problema de pobreza energética y luego los retrasos en el pago estamos hablando de unas tasas de en torno al 15% ¿no? que difieren eh, bueno, y que para las Islas Canarias en 2020 el, el, el Ministerio daba una cifra de casi un 18%. ¿no? Entonces, uno de cada cinco hogares se está retrasando en el pago de los recibos, es un, ya yendo a, a números concretos más que a porcentaje, ¿no? Y bueno, yo aquí pongo un poco más en este contexto. Estos son dos facturas reales que yo tenía en mi casa. Hice este juego y decir, bueno, mmm, hablábamos de mercado mayorista, del precio en el pool y tal, pero eso nos queda como muy lejos. Pero vamos a, a la factura de casa la que tenemos que pagar al final. Y dos facturas de momentos temporales bastante distintos, de mayo de 2020, enero de 2022, con consumo muy parecido pues y tienen unos importes muy diferentes, muy muy estamos hablando de 24 euros frente a 60, esto en, en, en una diferencia de año y medio. Es verdad que esto va variando, a lo mejor esta foto ahora, pues tenemos tendríamos otras cosas, porque con todas las medidas y tal que se han ido poniendo, quizás ha paliado algo esa diferencia, pero también es verdad que no han dejado de crecer los precios, o sea que al final... Esto es muy significativo. Esto viene, viene a decir que la gente se ha puesto a pagar el doble de lo que pagaban las facturas, básicamente. ¿no? Y, y bueno, siguiendo con el marco contextual, nos vamos ya al estado de la edificación. Aquí hemos acudido a, a, a la plataforma de datos abiertos que tiene el Gobierno de Canarias y, y bueno, a, a, ver un, a echar un vistazo a ver qué pasaba en los eh, certificados de eficiencia energética registrados en La Palma, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado con que el 80% están en las tres clases, digamos, más, más ineficientes. Con lo cual, bueno, se constata un poco, más allá de todas las, las particularidades que puede tener el procedimiento este de la certificación energética, que sería mejorable, que no se adapta del todo bien a la realidad de, del clima de Canarias y a la situación en Canarias, pero bueno, al final es el, un factor un, lo más objetivo posible que podemos tener y el 80% están en las tres clases más ineficientes. Esto no es algo diferente a lo que ocurra en, en el resto de, de, de, de los ter del territorio de canario ni del país. La ineficiencia es un poco, en el parque de edificios, algo constante ¿no? y algo que tenemos ahí. Y bueno, pues vamos a, a, a los objetivos, destacarlos un, un poquito. ¿Qué, ¿Qué hemos buscado con esto? Lo ha dicho también Diana, el tener una fotografía, el generar una, una herramienta que nos permita, digamos, tener vías de actuación, el medir, el tratar de ver un poco los impactos de la pandemia de la COVID, pero ya directamente preguntando a la gente y preguntando también a los, a los técnicos y a los agentes que han estado, que trabajan a día, a cada día con, con las familias en situación de vulnerabilidad. Y bueno, en definitiva, lo que decía también Nuria, esto tiene que servir para usarse. Si el estudio se queda en un repositorio en la web y nadie lo, lo coge ni lo analiza, pues para nosotros no, no será... No será, nada, no será nada exitoso, ¿no? Al final esto se tiene que usar, por lo menos para dar ideas, para mejorar, para impulsar, para decir, bueno, aquí me he inspirado a hacer esto en mi ayuntamiento, en mi ONG, en, en el conjunto del Cabildo, no lo sé, pero que sea herramienta útil. Y bueno, la metodología, aquí lo que decía, como ya más o menos también Diana ha explicado cosas, pero bueno, los pasos que hemos seguido pues han sido estos. Hemos tratado de analizar también las fuentes que había. Eh, hemos preguntado también a la distribuidora comercializadora de aquí. Tampoco hemos obtenido prácticamente nada o nada, pero bueno, lo hemos preguntado. Eh, hemos revisado pues, esas encuestas que comentaba antes del ISTAC de 2018, los datos de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, etc. El problema siempre es la escala, que cuando quieres conocer un fenómeno a una escala ya más pequeña de la que habitualmente generan los datos, eh, bajando sobre todo de comunidad autónoma ya no encuentras tanta información. Entonces por eso ha habido que avanzar en generar una encuesta propia y unos datos propios. Y, mmm, y bueno, pues algunos datos también, esto voy a ir un poquito más rápido para llegar ya sobre todo a resultados, pero cómo se ha realizado. También lo ha comentado además Diana, El convocamos en, ese, en un taller formativo, a, formativo y participativo a los agentes sociales, a los técnicos de de los ayuntamientos y, y bueno, pues luego les, les preguntamos a través de un, de un formulario que participaron todos, la verdad, o sea, muy agradecidos porque nos han dado una información muy valiosa. Hicimos también la encuesta a la población con estos datos, digamos así, más técnicos de cómo ha sido la, la estadística y llegamos a resultados, que yo creo que es un poco lo más, lo más interesante. Estos primeros provienen de la, de la encuesta realizada a los técnicos de los servicios sociales y ahí, bueno, pues hemos destacado sobre todo aquí lo que nos parece, digamos, que, que hay que ponerle ojo, hay que poner atención, ¿no? Eh, no hay servicios específicos que atiendan la pobreza energética. No quiere decir que no se esté considerando la pobreza energética porque se están haciendo cosas en el ámbito social, lógicamente. Muchas veces, además, la, la, la, siguiente, la siguiente gráfica de la derecha eh, justo viene a... a, a a darme, darme la razón en lo que estoy diciendo, es decir, se tienen medidas frente a la pobreza energética, pero muchas veces están pues vinculadas a, a medidas de, del ámbito de apoyo a la familia en todos los suministros básicos de la, del hogar, en, digamos, en planes digamos más amplios, pero no existen servicios específicos de la pobreza energética, con lo cual eso sería también una cuestión que, en la que se podría, se podría avanzar. De las medidas, preguntándoles por las medidas que tienen en marcha, el apoyo al pago de facturas es de, la, de las más comunes, de las que habitualmente tienen, tienen más. Y bueno, luego pues el resto de porcentaje, más o menos con, con la escala de colores, información y asesoramiento, que también está haciendo por ejemplo la, las oficinas verdes de Canarias, aquí de La Palma. O sea que bueno, se está trabajando en información, se está apoyando a las familias en el pago pero no a lo mejor de una manera estructurada ni, ni con el objetivo único de, de afrontar la pobreza energética. A nivel de coordinación, pues más o menos, los técnicos nos hablaron cerca de un 50%, nos dicen que creen que sí que hay coordinación entre diferentes eh, partes de la administración, entre entidades y, la, y las administraciones pero otra parte dice que no, con lo cual bueno, nosotros pensamos que también hay margen de mejora y también avanzamos en las soluciones, una propuesta que, que ayude a esta parte de la coordinación. Bueno, luego sobre el número de familias, aquí yo creo que se ve bastante claro que más o menos un tercio de ellos no nos sabían decir cuántas familias tienen atendidas si lógicamente tienes también, no tienes un servicio específico que haga frente a la pobreza energética y estás en general ayudando y tienes tu día a día normalmente saturado en los servicios sociales, pues esta pregunta les metemos, era un poco pregunta de examen, ¿no? Pero bueno, sí que viene, viene bien verlo, ver sobre el sobre con datos reales que, que les cuesta saber a cuántas familias están pudiendo ayudar en este ámbito y es algo que yo creo que también tenemos margen de mejora y también en las propuestas pues proponemos alguna cuestión que lo puede que pueda ayudar. Y todos, prácticamente todos, creían que hay gente que está en esta situación y que no está llegando. No están llegando, no estamos llegando a ellos. Ellos no están viniendo a nosotros por en el ámbito de la pobreza energética, de la pobreza en sí, sigue existiendo el estigma, el que a lo mejor hay familias que se están viendo en una situación que no se han visto nunca y no se atreven a acercarse a un lugar a pedir ayuda y esto está ocurriendo. Entonces ellos perciben que, que, que efectivamente hay casos por descubrir. Creen que la pandemia, la mayoría de ellos también ha, ha influido, ha incrementado el caso, los casos a la, eh, la vulnerabilidad de las familias y que el perfil ha cambiado. O sea, que han, han llegado nuevas tipologías, nos decían, pues bueno, que personas mayores que viven eh, más aisladas, pues eh, también trabajadores, no solo personas en situación de desempleo, sino trabajadores que también empiezan a entrar en una situación de incapacidad de pago, ¿no? O sea que, bueno, el, estamos viendo, viendo a través de los técnicos que trabajan día a día con las familias una serie de cosas muy valiosas. Y aquí ya entraríamos en la encuesta que hemos realizado a través de... De la empresa de estudios de mercado de Valoranos, eh, pues para, para mostrar, digamos, o para obtener más información sobre qué está pasando a la población. Esto es la parte buena, es que ya se ha preguntado directamente a la población eh, el, el muestreo, como venía más detallado en la primera parte, en la parte de metodología se ha realizado con una parte online y una parte llamadas telefónicas y sabemos que bueno, que tendrá pues sus posibles sesgos, pues que quién tiene teléfono fijo en casa hoy pues probablemente gente más mayor y tal, la gente joven ya no. ¿Dónde hemos cogido a la gente joven? Probablemente en las redes sociales, que es donde ha ido la otra tipología de encuesta. O sea que creemos que ha podido recoger bastante bien el espectro de la población, pero bueno, como todo todo muestreo, puede tener un, tiene limitaciones y puede tener ciertos datos que nos pueden dar pensar que, que no, a lo mejor no han recogido bien alguna circunstancia. Pero vamos, creemos muy valioso muy valiosa la información y muy... Muy útil. Luego, sobre la tipología de hogares nos hemos encontrado sobre todo que priman los hogares de dos miembros y bueno, luego esto sobre todo es importante por ver un poco qué tipologías de, de familias, hogares nos podemos encontrar en situaciones de pobreza energética. ¿no? El, les hemos preguntado sobre la utilización también de diferentes fuentes de energía. También aprovechamos y preguntamos sobre, sobre la utilización de energías renovables. Vimos que aproximadamente un 15% de los hogares tiene algún tipo de energía renovable, que básicamente, o la, la, digamos, la que más primaba, es la energía solar térmica, que es la gente que tenga, sobre todo, pues, el, el agua caliente sanitaria con, con una plaquita y el depósito. Eh, pero bueno, hay algo también, aunque muy poquito, algo de calado de la fotovoltaica, ahí se ve un 3%, casi un 4%, y algo de biomasa, de utilización pues, de, de leña y ese tipo de fuentes. ¿no? Eh, luego también nos parecía interesante ver si, qué, cuántos hogares eran dependientes solo de energía eléctrica o tienen combinado. ¿Por qué? Porque en estos momentos en los que la energía eléctrica un poco se ha disparado, pues ha habido probablemente hogares con, con un uso combinado o menos dependientes de la energía eléctrica han podido llevar el cambio un poquito mejor, por decirlo de alguna manera, o llevar la subida de precio de la electricidad un poquito mejor y además lo bueno de aquí es que el, ga el gas que se utiliza aquí es embotellado, con es un sistema como de prepago, por decirlo de alguna manera, entonces uno cuando tiene dinero paga la bombona y la usa no se tiene que esperar sorpresas al final de mes a la factura ¿no? y eso bueno pues puede permitir a las familias ajustarse un poquito mejor al gasto de energía hemos preguntado todo este tipo de, de cosas el aproximadamente un, bueno se ven mal estas gráficas pero luego, luego se ven bien los datos en el estudio no hay problema pero eh, aproximadamente un 40-42% utiliza solo electricidad esto, por ejemplo, eh, Diana y el compañero que están llevando la oficina verde, seguro que cuando se encuentran en los casos de las familias, pues ven diferencia también en la gente que, que únicamente tiene todo eléctrico, porque ya le influye incluso en la potencia que tiene que contratar, en los gastos fijos de la factura, entonces... Es bastante relevante para mí el ver qué hogares son dependientes de todo eléctrico y cuáles se están combinando con gas embotellado, de cara un poco también a analizar, eh, a intentar trabajar con ellos o ver cómo, cómo ayudarles a reducir el, el consumo. ¿no? Y bueno, pues todo esto ha tratado eso, de recoger esta estadística, ver los usos que utilizan para el agua caliente sanitaria, para la cocina principalmente. A pasar y ya entraríamos también en los indicadores cuando les hemos preguntado más pues aquí lo que lo que son ya los sus gastos y sus ingresos esto lo hemos hecho con un sistema de horquilla para evitar que la gente pues pues para, para reducir la, las, las no respuestas de las personas en esta pregunta no porque normalmente cuando ya se pregunta por ingresos pues hay gente reticente a lo mejor o que no quiere no quiere decirlo pero si le ofreces una horquilla es más probable que responda ¿no? y ahí hemos encontrado pues, una serie de, de, de datos que son también, también importantes, hay casi uno de, de cada cuatro hogares pues, está con ingresos inferiores a, a mil euros mensuales y está afrontando su día a día y su economía con menos, El, a nivel de hogar, estamos hablando, que a lo mejor son dos personas, o sea que puede decir uno, bueno si es una persona mil euros no es una cantidad eh, muy alta, pero bueno, es una persona, pero esto nosotros hemos preguntado por ingresos netos, ingresos netos totales del hogar. Entonces, si varios miembros aportan, ahí en esos 1.000 euros van los, los aportes de todos. Y, y bueno, eh, hemos encontrado pues eso, una, una situación, más o menos una media de ingresos de unos 1.650 euros, esto se han tomado las medias de, de esas horquillas, la gente que ha respondido, eh, pues que tenía, ganan, ganaba entre 1000 y 1500, pues se ha tomado un, un, un valor intermedio de 1250 euros, se ha hecho de esta manera, y en el gasto de energía se ha hecho exactamente igual, como también además la gente es muy difícil que que sepa exactamente y haga la suma incluso, la gente tendría decir, bueno, tengo del gas, me dura la bombona más o menos, cada dos meses la cambio, eh, más lo que gasto en luz, pero un orientativo sí que tiene, entonces les ofrecimos también franjas de gasto y con esas franjas de gasto, pues nos encontramos, digamos, la horquilla entre 50 y 79 euros, la más frecuente, gasto en energía total, tengas los suministros que tengas en la casa. Y, y combinando ambas cosas, la dedicación media de los ingresos al pago de las facturas de energía un 6,19%. Esto es bastante determinante porque eh, condiciona la forma de medir y los indicadores que medimos ahora de la, de la pobreza energética y además es un poco como con cualquier cosa, al final uno va a pedir una hipoteca y en el banco le dicen, no puede usted gastar más de un 30% pues en la energía tenemos que ver, porque consideran que es lo razonable para asumir el resto de cosas, ¿cuánto es ese porcentaje en la energía? pues uno de los indicadores trata de, de establecer un justo, un un tope máximo, que es el doble de la media, en general es la mediana, pero aquí lo hemos utilizado con medias. Eh, estaríamos hablando de quien gaste más de un 12,40% pues está haciendo a lo mejor un, una dedicación excesiva y eso va a hacer que entre en conflicto con la alimentación o con el gasto en educación o con otro gasto necesario y básico del, del hogar. ¿no? Entonces, estos, estos datos muy, muy importantes. Sí decir que probablemente en el gasto en energía nos hemos encontrado, nosotros y tratamos de recoger el, el periodo de los dos últimos años también, por todo con la idea de recoger la panorámica desde el inicio de la pandemia, la erupción, etc. Y creemos que aquí, en el gasto en energía, la gente ha respondido pues con el recuerdo de la última factura, las últimas facturas. Es muy probable que la gente no estuviera pensando en su factura de de marzo de 2020, si tú le has venido a preguntar, pues en, en estos dos primeros meses del año, ¿no? que es cuando hicimos la encuesta. Y este es el indicador que comentaba, ¿no? el indicador de aquellos hogares que están dedicando más del doble de la mediana, pues nos sale un 9,62%, o sea, cerca del 10%, cerca de uno de cada diez hogares está de sus ingresos destinando una parte um, significativamente alta para pagar las facturas de la energía. ¿Qué puede pasar con estos hogares? Pues lo que decía, están dejando de pagar otras cosas, eh, están, viéndose, diga, están poniendo en riesgo digamos, su capacidad de pago y probablemente eh, estén cerca, si no acudiendo, ya a solicitar ayuda o, o pidiendo ayuda para, para el pago de las facturas. ¿no? Y bueno, o sea, hay una representación de, de los hogares, es aproximada. Estos mapitas que hay aquí no reflejan, mmm, porque entre otras cosas no se les pedía la dirección más que el municipio, las personas que han respondido, importante que nadie, nadie se busque ahí o busque su, su lugar, porque son puntos que existen pero dentro del municipio, un poco ficticios para poder hacer un mapa de situación y ver una panorámica. Y este es el otro indicador relacionado con el gasto. Este es el de hogares que salen que están mmm, dedicando en euros, esto ya no es porcentaje de dedicación, están gastando en euros eh, o, o teniendo una factura significativamente baja. Y mmm, nos sale que uno de cada cuatro la tiene respecto a la media de lo que se suele gastar. Esto podría estar apuntando a casos donde la gente está reduciendo para poder pagar la factura, está prescindiendo hasta de duchas de agua caliente, de cocinado y de otras cosas. Esto se llama el indicador eh, pobreza energética oculta, por las, las siglas, por el nombre en inglés, HEP. Precisamente por esto, porque puede estar ocultando estrategias que nadie te va a contar, pero que están poniendo en riesgo desde la salud, la dignidad, etcétera, Porque al final una persona que no se asea, Está poniéndose en riesgo, está poniendo en riesgo su, su, su situación en una sociedad donde, donde la gente se relaciona o se quiere relacionar con gente que, que está seada Es así. O sea, le está poniendo en riesgo o le puede poner en riesgo para un trabajo, etcétera etc. ¿no? Y... Y esto, pues bueno, el, el, el indicador ha dado una tasa bastante alta. Yo siempre decía de los indicadores que mostraba al principio de, del ministerio, sale este indicador, los hemos replicado, y siempre digo que para Canarias no es significativo, porque lo toman con la media de gasto del, del, del, de todo el país. Con lo cual, tomar a Canarias, que no tiene una demanda de refrigeración y de calefacción, o sea, de, sí, de calefacción y refrigeración, como puede ser en la zona de península, en, el, en las castillas, ¿no? en el interior, que son frías en invierno y cálidas en verano, ahí hay un gasto mucho mayor y no se puede comparar esa media con la de Canarias. Entonces siempre yo me he olvidado un poco de ese indicador en, el, en, en los datos que publica el ministerio, pero al calcularlo con la media de aquí nos ha salido un, un porcentaje también bastante elevado. Con lo cual, eso sí decir que lo hemos calculado con la media de, de las respuestas de la gente de, de los hogares de La Palma. Y el gasto medio mensual nos sale bastante alto. Esto es lo que nos ha dicho la gente, tomando también las medias, bastante alto. Y por eso pensamos que refleja la situación del momento. Hemos llegado y hemos preguntado a la gente en el momento quizás peor a nivel de precios, ¿no? Y, y han respondido pues con lo que tienen en su memoria, en su cabeza. Retrasos, para mí este no tiene duda, a la gente le pregunta si tiene retrasos, encima la tipología que hemos hecho de una gran parte de las respuestas han sido online, la persona que está respondiendo online no tiene a nadie delante como para tener vergüenza por decir que tiene retrasos o no, o sea que confiamos también mucho en en el dato de aquí, además está muy en la sintonía de lo que ofrecen, y estamos hablando de que de, de más del 15% de los hogares teniendo retrasos en el pago de los recibos, pues estos retrasos eh, se pueden cronificar además más o menos, eh, más de dos tercios de ellos son que declaran que han tenido dos o más veces el retraso, o sea, en no, no una única vez que eso puede pasar pues porque a uno se le junte una mala situación un mes. Cuando ya ocurre más de, más de dos meses es porque el problema está creciendo y se está cronificando de alguna manera. ¿no? Y bueno, seguimos con datos de la, de la encuesta. El, a nivel de conocimiento también quisimos saber dónde estamos. ¿no? y Más del de 50% de los, de los hogares nos decían que no sabían que era algo no social entonces si, si ya partimos de que no se conoce que existe una ayuda pues aunque se pueda ser beneficiario por la situación de vulnerabilidad, pues no van a acceder a ella, salvo que alguien le llegue y le diga oye, que existe esta ayuda, vamos a ver si la puede pedir y voy a ayudarla a pedirla, pero, pero tenemos ya un problema de, de falta de, de conocimiento. ¿no? Vemos que los hogares han hecho esfuerzo durante la pandemia, al final estábamos metidos al principio, metidos todos en nuestra casa y con... Nuestra situación de ingresos en muchos hogares viéndose mermada y ¿qué hacíamos? Pues intentar gastar lo menos posible dentro de estar en la casa todo el día ¿no? Y la gente ha hecho esfuerzo, nos sale que, que más de la mitad, el 60 y cerca del 65% está haciendo un esfuerzo y aún así les preguntábamos si creían o si habían constatado que habían incrementado. Nos hemos cogido solo los que lo habían constatado mirando sus facturas y el 40% habían incrementado su gasto y todo eso a pesar de que en esos momentos o durante este periodo ha habido también un periodo grande en el que las facturas o sea las tarifas estaban bastante bajas o sea que aún así se pues, han incrementado se han incrementado los gastos. Luego siguiendo con este análisis eh, pues más o menos la mitad de los hogares, un poquito más, había tenido una evolución negativa o muy negativa de sus ingresos. Aquí probablemente, y además en, probablemente haya habido variaciones dependiendo del lugar o de las regiones, en general yo creo que en todo el país y todo, todo el mundo tendría una tasa de pérdida de evolución de ingresos en una parte de la población, pero bueno, ya en regiones donde se puede tener incluso mayor dependencia de sectores como el turismo, tal que se paralizaron del todo, pues, pues la mitad de los hogares con, con reducción de ingresos en este periodo. Incrementada su dificultad para asumir el pago de las facturas, nos declara el 40% que sí. Y, y cerca, bueno, lo del tema del conocimiento del bono social eléctrico, que ya había, ya había mencionado. Número de miembros del hogar, ¿esto por qué lo preguntamos? Porque también queríamos tener algún tipo de reflejo de qué impacto podía haber tenido en las familias eh, el, también la erupción volcánica, ¿no? Y, y no es nada despreciable un 15% de la población eh, que ha acogido a personas, con lo cual eso también ha modificado digamos, sus patrones de gasto de energía y su situación respecto a, a las facturas ¿no? y, a, y a cómo asumir todo esto. O sea que tratamos de, de recoger algún indicador que permitiera también ver cómo podía haber influido el acogimiento de familiares o de personas afectadas. ¿no? Y bueno, vamos llegando a la parte de soluciones. Aquí las soluciones, pues si volvemos al esquema inicial, si la pobreza energética eh, tiene como tres factores de origen, una parte los ingresos, otra la eficiencia energética y otra también los precios, pues hemos intentado plantear soluciones que vayan también tratando de afrontar eh, esos tres ejes de, de generación de la pobreza energética y otros ejes complementarios, que ahora, bueno, ahora veremos. En, la, en, la, en el estudio recogemos algunas de las ayudas que existen. Lo que decía, no pretendemos ser la guía del ingreso mínimo vital ni, ni de la prestación canaria de inserción porque ya tienen su página web, sus servicios, que lo van a explicar eh, perfectamente. Pero sí queremos que quien, quien coja, que coja el estudio y caiga en sus manos y pueda no saber que existe determinada ayuda, pues le sirva de guía decir, oye, que tengo aquí unas claves de cómo funciona esto, esto lo podemos... Eh, lo podemos pedir o lo podemos ayudar o lo está percibiendo la gente realmente que lo necesita, el que haga por lo menos pensar y tener una herramienta. Aún así el estudio recoge los datos principales, cómo se tiene que realizar la solicitud, los importes, que bueno, toda todo esa información estará, pero bueno, importante, eh, hemos destacado pues estas tres, que además tienen compatibilidad y, y que funcionan de diferente manera, ¿no? y que esto es lo que hacen es ayudar un poco la parte de renta del hogar luego la parte de precios de la energía pues está el bono social eléctrico y el bono social térmico con funcionamiento distinto pero, pero bueno son las medidas que puede solicitar el hogar si tenemos un 50% la de los hogares que todavía no saben que tienen el bono social ahí tenemos trabajo por delante porque probablemente en ese 50% haya gente que lo puede puede ser beneficiario que cumple las condiciones para, para serlo, ¿no? El bono social eléctrico, además, a día de hoy, y viendo un poquito todo cómo evolucionan los diferentes mercados y las tarifas, pues, eh, al menos transitoriamente, están un, unos porcentajes de descuento más altos en función del tipo de consumidor vulnerable, más altos que los habituales, que eran del 25 y el 40, pues ahora están al, al 60 y 70%, con lo cual, podemos ayudar mucho a una familia que pueda ser beneficiaria el bono social, no lo sepa, y puede haber un antes y un después de pedir el bono social, con lo cual, bueno, pues eh, hay que tenerlo muy presente. Igual, la guía da unas claves, pero enlaza pues, tanto a, a la página del gobierno donde se explica todo, como aquí en este caso... Pues la gente que tuviera contratado pues con la comercializadora de referencia de, de esa o de Natur y tal pues ya en las páginas propias también tienen los modelos las formas de presentarlo que pueden ser online eh, por teléfono presencialmente en las oficinas o sea, hay muchas, muchas formas de hacerlo pero bueno importante saber que está un bono social eléctrico y, y bueno, pues servicios que ya existen y los que se puedan crear en adelante eh, seguir incidiendo en ello porque a día de hoy puede ser un gran salvavidas para, para que, quien esté en una situación de ingresos delicada y cumpla, las, cumpla los requisitos. Luego hemos creado apartados también relativos a eficiencia energética, esa tercera pata del esquema inicial. Y aquí, así, siempre me gusta empezar dejando claro que sabemos que las medidas de eficiencia energética u otras incluso como la instalación de energías renovables, etcétera, requieren una inversión, que si estamos hablando de hogares que, que no tienen para pagar la factura, pues no les puedes hablar ahora de una quimera, de que mejoren su casa con aislamiento. Pero la parte buena es que ya programas como, como este de rehabilitación de edificios, del que ha venido a través de los fondos europeos, los fondos Next Generation, y que se están eh, habilitando a través de las comunidades autónomas, específicamente hablan de combatir la pobreza energética entre sus objetivos y establecen que la ayuda puede llegar hasta el 100% del coste en los casos en los que se tenga comprobada la situación de vulnerabilidad. Con lo cual se abran las puertas a que también incluso lo, los programas de ayuda de mejora de las viviendas Puedan, puedan llegar a las familias que, no tienen, que tienen cero capacidad a día de hoy de asumir un coste extra para mejorar la vivienda. Con lo cual, creo que siempre tenemos que tener la perspectiva, también porque trabajando con las familias que hoy son vulnerables, esperemos que mañana, y que ese mañana sea pronto, salgan de esa situación de vulnerabilidad y quizás... Eh, puedan mirar o podamos mirar de reojo a, a estas mejoras de la vivienda o a la instalación de energías renovables que antes no se podía hacer. Entonces, bueno, yo creo que, que siempre hay que tener de perspectiva esta perspectiva amplia sabiendo que a lo mejor es muy difícil y por eso también incluimos un apartado de también con unas claves a nivel de microeficiencia energética. ¿Qué es esto? O bueno, no sé si realmente la microeficiencia... Es un nombre aceptado, lo hemos empezado a usar todos y ya se ha quedado así. Pero bueno, básicamente son pequeñas medidas de muy bajo coste que tienen cierto impacto, no tan alto como las medidas profundas, pero sí tienen cierto impacto en el bienestar o en el ahorro. O en ambas cosas a la vez. Y bueno, pues ahí se ponen algunos ejemplitos de los burletes de las ventanas. Uno no puede cambiar las ventanas, pero a lo mejor puede tener una inversión pequeñita para para que esa ventana pues cierre de manera un poco más estanca con un burlete adhesivo que se cierra, se pega al, a la carpintería y cierra mejor y no nos entra el frío, no nos entra la humedad tanto como, como antes. Eh, o puedes regular el combinar el termoeléctrico de agua caliente y decirle no me estés cargando durante el día que yo no estoy en la casa. Entonces compras un enchufito como el de la izquierda que cuesta 4 euros y lo pones y ya el termo pues empieza a reducir un poquito el consumo y un poquito la factura. Son pequeñas inversiones, ahí pongo pues los perlizadores de los grifos que influyen en la energía por la parte del agua caliente y luego os pongo también de un, un ejemplo que son unas lamparitas solares que eso ya la contribución es pequeña pero uno lo deja durante el día cargando por la parte de atrás y luego tienes una lámpara durante el día y una vez que la has comprado coste cero. ¿Hasta qué punto te pueden ayudar? Pues seguramente algo ayuden a una familia que esté en una situación muy justa, que, que no minimizar. Y lo bueno también de estas medidas es que son compatibles con, con que en el futuro, digamos, oye, yo quiero emprender ya una medida mejor porque hay un dinero aquí o hay una subvención, no pasa nada. El burlete no te va a impedir que lo hagas. Bueno, ahí a lo mejor cambiar la ventana entera, pero, pero quiero decir que no van a ser medidas que impidan llevar a cabo otras más profundas en el futuro, ¿no? Bueno, las comunidades energéticas, yo aquí, po, po, aquí tendría que dar el, el testigo a Nuria y a Diana porque yo, yo sé muchísimo menos, pero bueno, tenemos el ejemplo de energía bonita impulsada aquí en, en, en La Palma y creemos también que esto tiene un potencial muy grande, muy grande, porque además es una forma de trabajar con las energías renovables, con un impacto social, ambiental, participativo. Eh, básicamente el potencial de las comunidades energéticas además para afrontar la pobreza energética es enorme, entonces, bueno no sé, si luego darme al cierre o lo que sea, queréis comentar un poquito más de energía bonita, que yo creo que sí que será interesante. Pero, pero bueno, eh, esto está por explotar y por crecer y por solucionar también baches que se encuentran, que en Energía Bonita, por ejemplo, pues ha puesto mucho trabajo por delante y ahora, el, digamos, un poco el escollo está en, en, en, en cómo conectar esa comunidad energética, que en la parte social se ha trabajado y se ha podido hacer, cómo conectarlo a una red, que ahora, bueno, desde, desde los encargados de esa red dicen que no, no hay posibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que la parte de comunidades energéticas y energía bonita es un ejemplo muy bueno y luego pueden comentar un poquito, pues, pues tiene que crecer y tiene que implicar a la gente y solucionar pobreza energética, o el ODS-7, energía asequible, no contaminante, participativa. ¿no? Es el mejor ejemplo. El autoconsumo, pues igual... Un poco como las medidas de eficiencia energética, que no hay coberturas del 100%, pero pero bueno, cada vez lo bueno es que los precios acaban bajando más, hay subvenciones, hay subvenciones incluso ya también al almacenamiento, y al final con esto, pues sobre todo también vamos cambiando concepto, es decir, bueno, yo con esto que consigo, consigo... Depender menos del sistema, depender de menos de que Rusia invada Ucrania y de repente me dicen que suben los precios, bueno, pues me subirán, pero me suben menos, porque yo ya tengo una parte que, que afortunadamente con el sol pues me estoy pudiendo eh, cubrir una parte de mis necesidades, ¿no? Y aparte estoy contribuyendo también a un cambio de modelo y a, un, a algo diferente. Pasas de lo que decimos de consumidor a prosumidor, también produces tu energía aparte de consumir, ¿no? Y luego la parte de información formación y eso, empoderamiento, la, una palabra que utilizamos mucho pero que es real al final. La información, la formación puede ser más menos estructurada, arreglada, no arreglada, pero lo importante es que la gente cuando la reciba pase a estar empoderada y pase a tener capacidad. Es decir, yo he pasado por alguien que me ha explicado cosas, lo importante es que yo dentro de seis meses, un año, cuando sea, voy a tener unas capacidades que no tenía antes para manejarme en todo este mundillo de la energía, ¿no? Tanto en cómo usarla, tanto en saber elegir la tarifa que más me conviene, tanto en saber que hay la opción de, de decir que quiero una energía que provenga de, de origen renovable o quiero cambiar de modelo y no quiero una compañía, quiero entrar o participar con una cooperativa. Si la gente no lo sabe, no puede tomar la opción. Es, es imposible que alguien le pidas que elija algo que no conoce. Entonces creemos muy importante esto, las oficinas verdes de Canarias, de La Palma, todos, o sea, tiene un potencial enorme la información formación, tanto directamente a quien lo necesita como a quienes están en contacto con quien lo necesita. Normalmente vamos a conseguir más si vamos trabajando también de forma que llegue de forma capilar, ¿no? Y utilizar las redes que ya están en contacto directamente con las familias. Pero bueno, en general, hay muchísimo potencial. Ahora mismo, pues yo comentaba que estoy haciendo unos asesoramientos de este tipo y, y mucha gente, pero esto no hablamos ya de situaciones de vulnerabilidad no, no sabe nada de que existe una página en la que puedes mirar los datos de su contador. O sea, sí sabe que le cambiaron el contador y dejaron el antiguo y le pusieron uno, pero no sabe nada. Ese aparato está dando información continuamente a la compañía pero también podemos obtenerla nosotros. Y, y con esa información podemos hacer muchas Hasta podemos saber lo que nos consumen las cosas sin comprarnos nada. no Podemos hacer pruebas porque podemos consultar el consumo en ese momento del contador. Hay una serie de cosas que la gente no, no conoce y como no conoce, pues no tiene herramientas para gestionar y al final nos vemos en manos de quien tiene un interés en que... En, en, en que vayamos por un camino a lo mejor en vez de, en vez de otro. ¿no? Entonces aquí hay un potencial enorme y además ocurre que los cambios, hay una ebullición de cambios desde hace dos, tres años enorme. Cuando no ha cambiado el porcentaje del bono social, ha cambiado las tipologías, cuando no pues han metido en la factura, una, han bajado el... Bueno, aquí ya se aplicaba la el IGIC del 0%, pero, pero en Península, por ejemplo, pues ahora hay cambios del IVA, la gente oye que, que hay cambios, pero no sabe qué cambios son, ¿no? Entonces, en un momento así tan cambiante y tan dependiente del conocimiento, es necesario, esta es una de las de las vías de solución más potentes que hay. Luego, parte, el, el, el estudio también contiene una parte de, de consejos de ahorro, estos hábitos de ahorro, aquí también, muy importante, sin... Sin partir de la idea de que los hogares en situación de vulnerabilidad son los que gastan más, peor la energía. Eso no es así. Habrá quien sí, quien gasta mal o derrocha, por decirlo de alguna manera, porque no es muy consciente, no está poniendo empeño. Pero por lo general también hay muchísimos hogares en situación de vulnerabilidad que nos darían lecciones a otros en cómo ahorrar. Por lo tanto, partir de quitar esa idea de la cabeza, que muchas veces se escucha, ¿no? Hay que enseñarles a usar la energía. O no, a lo mejor ya la usan muy bien. Lo que pasa que tienen la peor opción de contratación, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así, hay muchas cosas que podemos hacer. Y lo bueno de estos consejos, igual que la microeficiencia lleva un coste, pero es muy bajito, estos son gratis. Cambiar de hábitos es gratis, lo único que cuesta. Es una cuestión de constancia y que a veces nos encontramos, pues podemos encontrar en situaciones de vulnerabilidad con cosas que no manejamos, ¿no? Que no están fuera de nuestro alcance. Esto yo siempre cuento la de una mujer que ponía muchas lavadoras cuando hice un proyecto con hogares vulnerables, ¿no? Directamente. Y le intenté decir que... Qué bueno que se podía poner menos lavadoras, ¿para que gastara un poco menos? Y su respuesta era que como no, dice, mira, yo no puedo llevar a mis hijos con ropa nueva. Entonces por lo menos los llevo con ropa limpia y que huela bien. Y tú ya te dices eso y, y no sabes, no, yo no sé desactivar eso por lo menos. Entonces ahí tienes que comprender y lo único que puedes es acompañar y decirle, pues, pues siga tal, lo único, pues si en vez de tres puede poner dos, pues ponga dos. Pero estas cosas pasan y pasan en situaciones que nos vamos a encontrar que no, no controlamos. Entonces, por eso digo mucho, lo de los consejos, esto es general, no para las situaciones de vulnerabilidad. En las situaciones de vulnerabilidad, con mucho respeto y no, no partiendo la premisa de que usan mal la energía, porque no es así. Y bueno, aquí pongo algunos ejemplos, la bombilla esa de del parque de bomberos que lleva 115 años, una incandescente, ¿no? Y, y trasladaron el parque de bomberos, hicieron un traslado de la bombilla y al llegar al nuevo sitio lo primero que hicieron fue conectar la bombilla. Bueno, eso es un ejemplo tonto, pero yo lo digo por, la, por las situaciones a veces en las que no se cambia algo totalmente ineficiente porque funciona. Pues ayudar a la gente a dar ese pasito, sobre todo cuando pueda decir, bueno, una bombilla nueva, 6 euros, 4 euros, ¿lo puedo asumir? Sí, pues vamos a cambiarla aunque funcione la incandescente, pero vamos a cambiarla, como esa parte de trabajarlo, ¿no? Y bueno, la parte de los contratos, aquí hay muchísimo trabajo también, iría un poco en la información de las tarifas, mmm, que es el mercado libre, que es el mercado regulado, pues mucha gente no, no sabe aún ni en qué mercado está, ni qué tiene contratado... Sí que no sabemos todo de la tarifa de nuestro móvil y los gigas y, o la fibra de casa, pero no sabemos nada de la energía ¿no? y no tiene eso mucho sentido al final, cuando es una factura con un importe además superior a lo que podemos gastar en telefonía. ¿no? Y, y bueno, aquí hay mucho margen, aquí hay mucho margen con, con ese acceso a los datos del contador, con el ajuste de la potencia, con ver en cada momento qué compensa... Eh, con la utilización de herramientas que están ahí, las comparadoras de tarifas de la CNMC, hay, hay una posibilidad de subir un archivo con como yo con mis consumos hora por hora y me dice qué tarifa en ese momento me va mejor. Eh, eso no lo sabe la gente que está ahí y se puede utilizar y, y son herramientas disponibles que apenas se conocen y ahí tenemos potencial en la parte de información lo hemos metido en un apartado llamado gestión de contratos, pero realmente esto sería un subapartado de la información, concienciación, empoderamiento, ¿no? Y aquí ya iríamos un poco a lo que también toca en la parte de qué podemos hacer el qué se puede hacer en el, en el ámbito de la isla, ¿no? Y aquí. Los, los ayuntamientos, las entidades sociales pues pueden, pueden mejorar esa parte de la coordinación que vimos en los resultados de la encuesta del, del formulario online que muchos creían que se podía mejorar, no, se podría crear una mesa de la pobreza energética o como se quiera llamar, pero algo que de manera que empezara lo más eh, compatible con la vida posible, porque todos al final están metidos en grupos de trabajo, en el día a día del trabajo, y cuesta mucho, pero con algo que fuera, por decirlo de alguna manera, humilde en sus objetivos iniciales, pero que empezara a trabajar en conjunto, porque al final mmm, no tiene mucho sentido que uno que puede ir unos pasos más por delante no cuente su experiencia a quien está en la situación que, que él estaba hace dos años y le pueda contar pues, lo que ha salido mal en el ámbito de, del apoyo al pago de, de facturas con las familias, o de un programa que haya puesto de información, o de una oficina que haya decidido poner itinerante, no lo sé, una serie de iniciativas que se pueden consensuar, se pueden compartir experiencias, e incluso en la toma de datos, vimos como prácticamente un tercio al decirles cuánto, cuántas familias atienden, no sabían decir normal, ¿Por qué? Porque tampoco había un servicio específico de la pobreza energética, con lo cual, a lo mejor una recogida de datos un poco en común que permita a todos los ayuntamientos pues ver cuántos casos tenemos, cómo ha evolucionado, siempre bajo el estricto cumplimiento de la ley de protección de datos y el reglamento, eso por supuesto, pero algo que permita el tener un chequeo digamos más claro de qué está pasando, incluso vamos más allá. Puede haber familias que estén acudiendo un mes a los servicios sociales y otros vayan a Cruz Roja o a Cáritas o a Iso Norte. O... Sabemos eso realmente porque si no sabemos cuántos meses estamos ayudando y de cuánto importe no sabemos la realidad de la pobreza energética de esa familia. no Igual podía existir una coordinación o que en un momento dado se acabe un programa de ayudas pero haya una ONG que sí que tiene aún ayudas o fondos disponibles y puede echar una mano. Esa coordinación puede existir y creemos así que la creación de algo tipo mesa, eh, compartición de formas de recogida de, de información, de experiencias positivas y negativas, incluso de acciones conjuntas, de necesidades conjuntas, pues a lo mejor todos estos cambios normativos que está yendo tienen despistado a la gente, a lo mejor hasta que no se juntan y lo detectan, eh, no se sabe, se puede um, intentar ver la forma de tener una, una formación para todos, que sea lo más práctica, eh, que no conlleve prácticamente nada de coste, o sea que con, con costes muy reducidos, no lo sé, pero trabajar un poco en conjunto, porque al final… Unos van a ayudar a otros con sus experiencias y, y se va a conseguir mejorar. Y creo que la situación general que ha vivido también la, la Palma en estos últimos años, pues lo invita a que haya esa unión ¿no? y esa colaboración. Y bueno, incluso avanzamos ahí en la idea de un... Esto también, igual Nuria luego lo puede decir con más detalle, lo del sandbox. Pero bueno, esto es como una caja de herramientas, eh, básicamente proponer que en La Palma se pueda generar un, un marco de experimentación, por llamarlo de alguna manera, en todas las cuestiones que regulan este tema. ¿no? Y, que, y todas las medidas, iniciativas, eh, que de forma temporal se puedan hacer pruebas y se puedan cambiar las cosas y no estar sometidos a la rigidez, por ejemplo, de algunas cosas cosas que, que a día de hoy tenemos. Pues, por ejemplo, el, hablamos siempre de lo del bono social eléctrico, porque el bono social eléctrico solo pueden hacer solo pueden a él las familias que, que tengan contratado el mercado regulado, ¿no? porque no en Portugal eso no ocurre. El, el bono social lo puede ofrecer cualquier comercializadora, ¿no? Entonces hay una serie de cosas ahí que se podrían trabajar y ver si en el ámbito de La Palma durante un espacio temporal porque los sandbox, estos las herramientas, cajas de herramientas al final duran un, un tiempo también, no solo o sea, también son limitadas en el tiempo pero se podría explorar el solicitar que en La Palma se, se haga algo de este tipo y bueno... Pues aquí ya, ya llegaríamos a, más o menos al final, que ya bastante aguante escuchándome tanto tiempo. Y agradecer pues agradecer al Cabildo de La Palma que nos, nos, nos ha ayudado y apostado por creer en que un estudio era necesario y tener un punto de partida, tener una fotografía y tener una, bueno, pues una guía de herramientas, de soluciones de hacia dónde podemos ir. Entonces, desde luego que lo agradecemos mucho también a los ayuntamientos y entidades que participaron en el, en el taller de febrero y que además luego participaron en, dedicaron su tiempo a resolver el cuestionario, que, que bueno, que no es poco y que sabemos, ya digo, que insertar en el día a día más cosas, pues pues es pedir bastante, así que lo agradecemos mucho. También la realización del estudio de opinión, tanto a la empresa que fue Valoranos, como, como a, a todos los participantes, que fueron casi 500 familias, ¿no? y bueno, dedicaron su tiempo bien online, bien al teléfono, a los productores locales que dieron el premio, que hicimos el sorteo, que, que quisimos también promover, bueno, pues incentivar y hacerlo con algo local y con productos de aquí. Yo he puesto la palma renovable a todo el equipo, que aprovecho, pues ya vamos a decir, que ha sido un, yo un placer aquí sumarme un poquito a la palma renovable durante un tiempo y trabajar sobre todo con Diane y con Nuria, que ha sido muy fácil y, y hemos trabajado mucho, ha sido muy, muy sencillo. Y hay que decirlo, y a todo el equipo que rodea y la gente que rodea La Palma Renovable, que hoy también he ido conociendo, o sea que muy muy, muy contento y darles las gracias. Y a, por supuesto a, a todos ustedes que están hoy aquí, somos poquitos, pero en familia y aprendiendo mucho y compartiendo, que eso es lo importante, así que que nada, yo por mi parte eso, dar las gracias y, y yo por, por, por ahora ya he acabado. <risa> Ya si Nuria quieres comentar un poquito de energía bonita o algo de eso, yo creo que estaría muy bien. Y... Ver, te paso. bueno Aprovecho para agradecerte a ti también, <risa> Gracias. y es el primero a, a colaborar, ha sido un lujo, tenerte como un experto a nivel nacional al final en este tema y tenerte aquí en La Palma y, que, que esto no, no hubiera sido posible sin tu trabajo, así que muchas gracias. Eh, muy rápido, un par de minutos, hablando de, de energía bonita, la comunidad energética, eh, simplemente es una, ahora mismo ya desde la Palma Renovable se empujó y se, ya tiene entidad propia, la, la comunidad energética es la energía bonita, y la idea va a hacer muchas cosas, de hecho ya se ha recibido, o sea, el IDAE ya ha dado una, una subvención para hacer nuevas instalaciones de autoconsumo colectivo. Esto significa que en toda la isla se van a poner instalaciones de, de, de fotovoltaica para que la gente alrededor ahora un kilómetro alrededor de esa instalación pueda consumir. Y referente la, a la pobreza energética, de hecho en, en la identidad del proyecto ya dice que quiere trabajar en ese ámbito, después cómo es con lo que se va a ir trabajando, pero la, el primer paso de la que, que ya va en esa dirección es que se empezó diciendo, vale, pues, ¿cómo construimos esas instalaciones? Pues si una instalación vale 100.000 euros de 100 kilovatios y cada persona se une, eh, pues tiene que hacer una inversión. Yo quiero un kilovatio, 1.000 euros. Claro, esto excluye a todas las familias vulnerables directamente, porque, porque no todas las familias pueden tener 2.000 euros para poner una instalación, aunque sea compartida y aunque sea más barata que, que hacer una, una única. ¿no? Entonces se cambió ese modelo y ahora se un modelo en el que el individuo no tiene que hacer ninguna inversión, es la cooperativa la que hace la inversión y, y entonces lo que hace el individuo es pagar una, una cuota anual, pero al final es una cuota que es mucho menos de lo que pagaría si comprara esa energía a la, a la red. Entonces así no hay un, como un, un bache de entrada para las, las familias vulnerables y así creemos que muchos otros proyectos se tendrán que hacer alrededor de, de la comunidad energética, pero es ya una, una vía de entrada que eso va a facilitar. Entonces, eh, no sé si... ¿Vamos a preguntas? Sí, la gente tiene... Si alguien tiene una pregunta, pasamos el micro. Eso es que lo hemos explicado bien, <risa> Seguro la oportunidad última de, de dar jugo. Bueno, como decía antes, eh, desde la Palma Renovable tenemos muy claro que esto no es algo que, que se va a quedar eh, como un estudio más en el cajón, sino que vamos a estar empujando para que todas estas cosas pasen. ¿no? Desde si es posible una mesa de pobreza energética, eh, vamos a empujar a ver si, si es posible, pero to también todo el alrededor de, de todo lo que se, se propone en el estudio vamos a empujar, para que ojalá se vea. Sí. Bueno, yo quería concluir también, ya que, no, espera. que con las la soluciones a corto plazo, que de las que ha hablado José Luis, pues tenemos eh, la Oficina Verde de La Palma Renovable, que funciona online y también presencialmente, un día a la semana en un pequeño espacio que nos han cedido en las oficinas técnicas y desde allí pues estamos prohibiendo toda esta información que han, ha dicho José Luis con medidas um, que se pueden hacer a corto plazo y que hacen una gran diferencia en, en el pago de la factura de la luz. Así que bueno, desde ahí intentamos guiar a la gente que conozca el bono social también eh, cómo registrarse en e distribución, lo que nombraba José Luis, sobre cómo saber las entrañas de tu contador que está pasando cada día y cada minuto y poder coger las riendas de, de eso, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí terminamos y, y bueno, seguimos en contacto. Decir que el estudio eh, va a estar... Eh, Próximamente, la semana que viene, ya colgado en nuestra en nuestra página web y probablemente el vídeo estará en nuestro canal de YouTube, el vídeo de esta presentación. Todas las entidades que quieran tener acceso al estudio, pues podrán tenerlo. Muchas gracias.